Amigos, ¿se acuerdan de mí? Soy yo, Fresco, su amigo. Bueno, antes solía subir contenido a este canal, sin embargo, desde hace un par de años que estoy con un nuevo canal en el cual pueden mirar precisamente en la descripción. Pero sin embargo, ahora lo que decido hacer mismamente con este canal es hacerlo colaborativo, hacer que varios creadores de contenido puedan crecer, puedan hacer material y ustedes lo puedan disfrutar. Pueden dejar comentarios retroalimentativos, constructivos, críticas sobre lo que les parece el contenido, sobre cómo va dirigiéndose el canal. Pueden hacerlo perfectamente en los comentarios, Vamos a estar escuchándolos a todos para poder darles el mejor contenido posible y así todos podamos crecer, así que espero su apoyo espero que pues sigan suscritos si se preguntaban cómo es que estaban suscritos a este canal, pues bueno, es porque precisamente les gustaba los videos que solía hacer pero pues ahora simple y sencillamente estamos creando este nuevo material para todos ustedes, este nuevo proyecto es algo que estamos emocionados para arrancar eh, ya subimos el primer video, esperemos que lo apoyen y apoyen todo el contenido así que muchas gracias por ver, es lo que les quería informar y sigan disfrutando del contenido que que exista en este canal en los siguientes días meses y esperemos también años podamos compartir más contenido con todos así que gracias